25 días de campaña, más de 30 reuniones, tres semanas intensas en las que he estado con muchas personas que trabajan y estudian en la UNED. Ha valido la pena repetir esa experiencia porque en cada facultad o escuela, en el CTU, en rectorado, en cada centro asociado y con cada encuentro con, con estudiantes, he recibido ideas nuevas y yo me alegro de comprobar hasta qué punto este proyecto es compartido. Visitando los campus veo como nuestra universidad está luchando por salir adelante. Cada vez somos más conscientes de que hemos tomado un rumbo en los últimos años que nos ha estancado, que nos ha hecho perder miles de estudiantes y corremos el riesgo de que otras universidades puedan tomarnos la delantera. Sin embargo, las capacidades de quienes forman la UNED, eh, profesores, personal de administración, estudiantes y exalumnos, eh, y la implantación territorial que tenemos gracias a los centros asociados y a nuestros profesores tutores son fortalezas que no tienen nuestros competidores. Esas ganas de innovar, de mejorar, de ser referentes han estado estos días más presentes que nunca y son las que dan sentido a mi proyecto, a nuestro proyecto. Vivir la UNED mejor es el lema de esta campaña, pero es también una declaración de intenciones, una meta un compromiso para nosotros. Ahora es el momento de que esta comunidad universitaria se haga oír y participe con su voto.